Buenos días y bienvenidos a este acto de firma de protocolos y acuerdos entre Innovat Auto y la Junta de Castilla y León e Innovat Auto y el excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid. En primer lugar, se va a proceder a la firma de la declaración de intenciones entre Innovat Auto y el Ayuntamiento de Valladolid para la implantación en Valladolid de una fábrica de baterías. Firmarán el acuerdo la señora Tara Lindstedt en su condición de miembro del Consejo de Administración de Innovat y la di y directora de Desarrollo. Y el alcalde de Valladolid, don Óscar Puente Santiago. Seguidamente, se va a proceder a la firma del protocolo entre InnovaTauto y la Junta de Castilla y León para la implantación en la comunidad autónoma de Castilla y León de la nueva fábrica de baterías eléctricas. Ahora sí solicitamos la incorporación a la mesa del presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco, para proceder a la firma junto a la representación de la empresa. Iniciamos ahora el turno de intervenciones. En primer lugar, tiene la palabra el alcalde de Valladolid, don Óscar Puente Santiago. Presidente de la Junta de Castilla y León, consejero de Economía, eh, bueno, personal de la, de la consejería también, gracias por vuestro trabajo, por vuestra presencia aquí. Gracias, Tara Rundstedt, gracias, Nicky, por, por estar hoy aquí con nosotros. Es un día importante, es un día en el que damos un paso más eh, en un camino que todavía tiene algún, algún recorrido, pero yo creo que hoy es un día importante porque bueno, pues los, la, las administraciones eh, hemos hecho el trabajo que nos corresponde, que es darle a, a los empresarios las máximas facilidades para implantar una industria en nuestro territorio. Quiero en este sentido, eh, no me corresponde a mí obviamente, pero sí quiero destacar la colaboración entre las administraciones de, de este país, el Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Industria. Eh, no es posible la presencia de la ministra de aquí, está en Alemania con los Reyes, pero eh, ayer eh, hicimos este mismo acto de firma en el ministerio para que la parte que le corresponde, obviamente, al gobierno de España también quede cubierta. De manera que lo primero que tengo que destacar es que para que esto salga adelante es imprescindible la colaboración entre las distintas administraciones y aquí la hay. Y buena prueba de ello es la firma de, de, este, de este protocolo y de esta declaración de intenciones que deja a las claras que Ayuntamiento, Junta y Gobierno van de la mano para la instalación de una empresa tan importante como es INNOVAT. El proyecto de, de INNOVAT eh, tiene unas características muy eh, acordes con los tiempos que corren. Vivimos un momento de transformación, un momento en el que eh, el mundo está cambiando a una velocidad de vértigo. Algunos de esos cambios, digamos que ya venían eh, avisándose desde hace tiempo, pero ha habido circunstancias que los han acelerado. Ha habido una pandemia, hay en este momento una guerra y eso ha hecho que cambios que hubieran probablemente tardado décadas en producirse vayan a tener lugar en muy pocos años. Y uno de ellos claramente es la adaptación de las fórmulas energéticas, eh, a, a, a un mundo completamente limpio de, de emisiones, a un mundo de emisiones cero, a un mundo de energías renovables, un mundo en el que las fuentes de energía sean exclusivamente eh, procedentes de, de, de fuentes renovables. Y en esto España tiene obviamente un, un papel fundamental, porque somos un país que tiene todos los condicionantes para ser un país completamente descarbonizado, un país en el que las emisiones sean completamente cero, completamente neutras, y Innovat viene a representar una parte eh, o una contribución eh, importante a ese objetivo. Eh, lo que pretende innovar, eh, hacer no solo en España, sino en otros lugares del mundo, como está haciendo ahora en, en Eslovaquia, como hará pronto en Serbia, como pretende hacer en Reino Unido, como pretende hacer en Estados Unidos, es desarrollar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica de gran escala y más pequeños, adaptables a todas las necesidades que va a tener la sociedad en el futuro, producirlos y distribuirlos y comercializarlos en todo el mundo. ¿Qué papel juega aquí Valladolid? ¿Qué papel juega Castilla y León? ¿Qué papel juega España? Pues evidentemente somos un país productor de energías renovables, un país que cree firmemente en, en, en esta apuesta por la descarbonización. Somos un país con una buena relación con la Unión Europea, formamos parte de la Unión Europea, pero además tenemos una posición de privilegio en relación con el mercado iberoamericano. Y ahí es donde tenemos que jugar nuestro rol, eh, ahí es donde tenemos que jugar nuestro papel. ¿no? Bueno, yo no, no quiero extenderme mucho más porque habrá tiempo de, de desarrollar en qué, en qué ha consistido, en qué consiste el trabajo y el papel de la ciudad de Valladolid y del Ayuntamiento de Valladolid. Pero sí quiero decir que proyectos como Switch Mobility han sido, eh, un, un, un, son, han sido precursores a la hora de, de, de, bueno, de encontrar esta, esta vía de, de relación con, con Innovat que La ciudad de Valladolid es una ciudad que, tiene, que está muy bien preparada para acoger este tipo de instalaciones, tiene una muy buena universidad, tiene un ecosistema en torno a la industria automovilística y de otro tipo que es fundamental para acoger este tipo de instalaciones y, por tanto, eh, lo que hacemos no es más que aprovechar nuestras potencialidades para eh, acoger una, una empresa de estas características. ¿no? Nosotros estamos convencidos de que Innovat nos puede aportar eh, un futuro industrial, no solo a Valladolid, sino al conjunto de la comunidad autónoma. De, de una implantación de estas características no solo se beneficia el lugar donde se instala, esto obviamente va a generar oportunidades y empleo en todo el territorio y nosotros queremos jugar ese rol, no queremos jugar un rol, digamos, egoísta ni, ni pensar exclusivamente en nuestras fronteras en nosotros mismos, sino que queremos jugar y siempre lo he dicho, un papel claramente de motor y de dinamizador del conjunto de nuestra comunidad autónoma y por qué no decirlo también del conjunto de España, somos ambiciosos y, y creo que tenemos eh, esa posibilidad de jugar ese rol. ¿no? Y nada más, agradecer enormemente eh, que hayáis pensado en nosotros. Deciros, como le dije en su día switch, vuestro proyecto es nuestro proyecto. Eh, el alcalde de Valladolid, el resto de, de, de, de responsables seguro que van a hacerlo también, es una gente más de Innovat. Va a ser un agente más de innovat. Va a intentar eh, abriros las puertas que sean necesarias. Lo he intentado hacer con el gobierno de España. Eh, lo haré con, con otros territorios, con otros municipios, por supuesto con Iberoamérica. Ayer comentábamos en la reunión que… En este momento soy el vicepresidente de la OICI, de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal. En febrero seré el presidente y, por tanto, vamos a intentar abrir todas las puertas posibles en Iberoamérica para que Innovat, si finalmente toma la decisión de instalarse en Valladolid, Tenga eh, un mercado amplio, eh, potente, importante en, en, ese, en esa zona del mundo en la que nosotros, por muchas razones, culturales, idiomáticas, etcétera, tenemos un papel protagonista. Agradecer a la Junta de Castilla y León su hospitalidad hoy también por acoger este, este evento, su colaboración. Espero que pronto, igual en dos días, tengamos licencia para switch. Eh, la colaboración con la Junta ha sido fundamental. La rapidez... Y la coordinación a la hora de, de, de tramitar todo tipo de informes, licencias, etcétera, está siendo yo creo que un asombro para los propios eh, empresarios, lo cual yo creo que sin duda abona el terreno para que este tipo de, de empresas vengan a, a nuestra tierra. ¿no? Yo creo que la rapidez en la tramitación administrativa es absolutamente clave y yo creo que esa es una ventaja que tenemos que, que trabajar. Así que muchas gracias a la Junta de Castilla y León. No se las puedo dar en este acto a la ministra, pero también gracias por habernos eh, atendido ayer, por haber suscrito también la parte de compromisos que al Gobierno de España le corresponden y por también empujar eh, en la misma dirección para que esto finalmente llegue a buen puerto, como así esperamos que sea muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Se interviene ahora la señora Nicola Remington, directora de desarrollo de estrategia de Innovat Auto. Okay, good morning, everybody. Um, I'm Nikki Remington from Innovat. I'm uh, very excited to be here today, so thank you all for your, for Buenos your attendance. Buenos días a todos, I'm Nicola Rimenton, de um, Innovat. Innovat is uh, a very innovative company. We, are, we were founded in Slovakia. Innovat is <laughs> a very innovative company, um, we founded in Slovakia. Uh, but uh, we're, we're very European, we specialize in the research The development, the manufacture and the recycling of batteries. Nos consideramos una empresa muy europea, especializada en la fabricación, en, la, en el reciclado, eh, en el desarrollo de innovación en el ámbito de la, de la energía eléctrica. Nuestros principios se asientan no solamente en la innovación, sino también en la sostenibilidad. Uh, we have great a portfolio of batteries we've developed really high performance chemistry um, and we will be able to provide batteries to automotive and aerospace customers tenemos una cartera de, de productos de, de primera línea no solamente en el sector de la automoción sino también de la aeronáutica uh, and we're now in the process of our industrialization program so we are building an R&D center in Slovakia Our first pilot production plant. estamos en pleno proceso de, de expansión Hemos vamos a, estamos construyendo una planta de investigación y desarrollo en eslovaquia y también una primera línea de producción y nuestro deseo es escalar hacia arriba este, este proyecto en europa central y en europa en su conjunto estas mega factorías estas mega mega fábricas. Y eso es por eso que estamos aquí hoy. Hemos estado evaluando sites en todo el Reino Unido y en Europa. Y es muy importante en nuestras fábricas gigafactores que estemos en un lugar que no solo tenga tierra, sino también energía uh, renovable y personas Y en eso estamos ahora. Estamos explorando localizaciones, tanto en el Reino Unido como en Europa. Y en ese sentido es muy importante, no solamente el suelo, por supuesto, sino encontrar, al mismo tiempo, potencial en términos de personal cualificado, en términos de innovación. Y al we, mismo tiempo we... te, tenemos la prioridad de ser lo más locales posibles. Tenemos que tener buen acceso a los clientes, pero también en, la, en las fases ulteriores de, de producción, en la cadena de, de valor y de producción de las baterías. Mm en uh, uh, great, great y en el caso de Valladolid, la verdad es que estamos muy interesados en, en, en, la, en, el, en, el, en la parcela digamos que está aquí disponible nos parece una gran oportunidad un suelo muy interesante es uh, so un great match para our proyecto en terms de land la infraestructura renovable y la Así que tanto en lo que hace a la, al personal cualificado, a la, a la apuesta por la energía renovable y a la población, pues nos parece que este es un, tiene un encaje, este territorio muy bueno con nuestros proyectos. Y también estamos muy to de tener el nivel de interés y apoyo que ha sido dado por el mayor de Valladolid, la Junta de Castilla y León, y el nivel de, de compromiso y de colaboración y de alineación que, que hemos detectado que tenemos con el Ayuntamiento de Valladolid, con la Junta de Castilla y León y con el Gobierno Central es otro incentivo a mayores. Estamos encantados de que se dé este, este, este compuesto digamos, de, de factores favorables. Okay, thank you. Gracias. Pedimos ahora la intervención de Talal Instek, también que los va a dedicar unas palabras, por favor. So, Mr. President, Mr. Mayor, ladies and gentlemen, thank you very much for your hospitality. Señor Presidente, señor Alcalde, damas, caballeros, muchas gracias por su hospitalidad. Uh, Niki has been working on this project for the last 12 months, Nikki, I'm just appearing. As, as the guest for the first time, so I'm very proud of her. and very proud of all of you. Nikki has been working the last 12 months on this project. I'm coming here for the first time, so I'm very, very grateful for Nikki's commitment and delighted to be here with you. So as she's explained all of the requirements, but we, uh, I want to tell you something. Completely different about the world. Ella we are... os ha explicado los requisitos fundamentales, el marco de este proyecto, pero yo os quiero contar algo totalmente distinto. The last Creo que estamos ante un cambio sistémico. ¿no? El cambio anterior es cuando aterrizamos en, el, en Internet, en, la, en el modelo de movilidad que tenemos ahora y ahora estamos en, ante un nuevo paradigma. So this systemic change is about sustainability, is about decarbonization and Y el fundamento de este cambio de paradigma es, reside en la descarbonización, en la digitalización y en la sostenibilidad. So to achieve that what Mr. President told us this morning was that you have More renewable energy than anywhere else in y para this conseguir region. este cambio de paradigma, como nos comentaba el presidente de la Junta esta mañana, eh, hay que tener en cuenta que esta región tiene un enorme potencial, una enorme cantidad de energía renovable, más que en ninguna otra parte. So Así que para conseguir los objetivos de la directiva de baterías de la Unión Europea y la autonomía europea, y de autonomía europea, esas directivas. Creo que necesitamos un nuevo modelo, necesitamos una colaboración pública, público-privada nueva, un modelo distinto. En el que los gobiernos se conviertan también en agentes implicados, en, en, en players, en actores en el modelo económico. So that's part of a big part of how these projects can grow very fast uh, to beat the competition globally. You know, uh, if you look at the Chinese government, what they give to these uh, industries to go abroad, I think we need to emulate that to support research and development and industry to grow. And we very much hope that we can achieve this PPP model that allows us to grow from uh, Europe. To the Americas and beyond. Y con este modelo de colaboración público-privada, eso es lo que nos va a facilitar la ventaja competitiva, es lo que tenemos que hacer. Fijémonos en el ejemplo de China, cómo que podemos en ese sentido emular cómo se apoyan estas iniciativas. Si recibimos este mismo tipo de apoyo, si tenemos este mismo marco colaborativo, pues podremos escalar, no solamente aquí, en Europa y en el resto del mundo, también en Iberoamérica. So Just under a in the world live to Tengamos en cuenta que un poco menos de mil millones de personas en el mundo viven sin acceso a la electricidad. And billions more live without access to mobility. Y miles de millones más viven sin acceso a la propia movilidad. Así que, quizás, conjuntamente podamos resolver este, este problema conjugando, digamos, la energía renovable con la movilidad eléctrica. So that's our opportunity. Thank you very much. Es una gran oportunidad. Gracias. Para finalizar este turno de intervenciones, toma la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días. Muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero agradecer al alcalde de Valladolid su presencia, su firma, su colaboración y sus palabras. También quiero agradecer, lógicamente, a quienes hoy nos visitan con buenas noticias, a Tara y a Nicola, que bueno, han sido muy cariñosas en sus palabras respecto a esta tierra, y también a quienes les acompañan, a Eva, que desde el mes de mayo del año pasado que tuvimos la primera reunión junto con Andy Palmer, no pensaba yo que iba a desencadenar una sucesión de tan buenas noticias para Valladolid y para Castilla y León en general. Quiero agradecer también la presencia y la colaboración del consejero de Economía y Hacienda, del viceconsejero, de todo el equipo de la consejería que han hecho tan buen trabajo. Agradecer a todas las personas de los distintos medios de comunicación que nos acompañan hoy aquí que… Bueno, pues dan testimonio de esta noticia tan importante. Eh, he agradecido tanto a Tara como a Nicola en representación de Innovat, la empresa que hoy firma una declaración de intenciones, con el Ayuntamiento de Valladolid, con la Junta de Castilla y León. Ayer lo hizo con la ministra de Industria del Gobierno de España. Eh, en fin, yo creo que es algo que pone en valor... Lo que significa la colaboración público-privada, por un lado, y la colaboración, la coordinación de todas las administraciones públicas, porque sin eso sería imposible el desarrollo industrial de nuestra tierra. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante desde hace muchos meses. Se hablaba por parte de Niki de un, de un año, en concreto, con este proyecto, pero en el mes de mayo del año pasado cuando vuelvo a repetir, estuve con Andy Palmer y con, y con Eva eh, Bueno, pues se ha desarrollado una comunicación fluida y sobre todo la complicidad necesaria en ese ámbito público-privado por un lado y por otro lado también entre las distintas administraciones para ofrecer las garantías necesarias a una empresa eh, como INNOVAT. Es una empresa internacional de origen eslovaco que está centrada su actividad en la investigación, en el desarrollo, en, el en la fabricación y el reciclaje de baterías específicas para vehículos no convencionales. Yo creo que es eh, el futuro de la movilidad o una de las líneas de trabajo de la movilidad eh, actual. Innovate está interesada en expandir su, actua su actual actividad y, y mediante... ...la posibilidad de construir una nueva factoría que pueda garantizar la cobertura del mercado europeo. Creo que esta inversión industrial en la planta de baterías de tecnología de INNOVAT es una noticia muy positiva para nuestra tierra. Es capaz de desarrollar mediante una importante inversión la creación de un elevado número de puestos de trabajo en las distintas fases de producción... Esto ya irán teniendo ustedes el conocimiento una vez que se tome la decisión, pero quiero decir que desde la Junta de Castilla y León, como siempre hacemos, somos prudentes en las estimaciones, somos leales con las administraciones con las que trabajamos y también con los inversores que vienen a apostar por nuestra tierra, por Castilla y León, y creo que eso es algo que se valora también por parte de los empresarios, de los inversores. Eso permite salvaguardar, por un lado, garantizar, por otro, las inversiones extranjeras para que sean capaces de seguir apostando por nuestra tierra. Yo quiero agradecer el compromiso mostrado por nuestra comunidad autónoma, por Castilla y León, tan volcada como siempre desde hace décadas eh, por la automoción, tan implicada también con la movilidad sostenible eh, y, sobre todo, tan estable en eh, las alianzas en proyectos industriales a largo plazo. Yo creo que eh, todo el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de los últimos meses, tanto por parte de los equipos de la Junta de Castilla y León, de otras administraciones, de los... Eh, de las administraciones ya mencionadas y, y, y de la propia empresa van a poder fructificar favorablemente. Yo creo que el hecho de que se ha firmado esta declaración de intenciones eh, es un anticipo de la decisión que todavía tiene que tomar, lógicamente, el Consejo del Grupo, pero la presencia aquí de aquí de Tara y de Nicola yo creo que es un aval importante y la firma de este protocolo de colaboración indica mucho. Quiero reconocer el, al equipo de INNOVAT, el trabajo que habéis realizado a lo largo de estos meses, eh, especialmente con la Consejería de Economía y Hacienda, lógicamente, pero también con las administraciones, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Valladolid. Eh, creo que el hecho de que Suite Mobility se instalara aquí en Castilla y León, aquí en Valladolid, eh, es un elemento crucial, decisivo a la hora de la instalación de esta nueva fábrica, eh, por tanto, por cuanto bueno, pues dan servicios, eh, lógicamente, a empresas como Sweet Mobility. Dicho esto, yo quiero insistir en lo que es eh, Castilla y León y en lo que aportamos desde Castilla y León. Somos una comunidad autónoma con paz social, somos una comunidad autónoma con estabilidad institucional, somos una comunidad autónoma con una localización estratégica importante, con suelo industrial barato, somos una comunidad autónoma que apuesta por la formación de los trabajadores y también apuesta por facilitar la contratación de los trabajadores, como muy bien se ha recordado aquí Castilla y León somos líderes en energías renovables en España. Exportamos la mitad de nuestra producción de energías renovables y nuestro objetivo es seguir incrementando nuestra capacidad industrial para que esa energía renovable que exportamos se quede aquí y sirva como factor de diferenciador para que puedan instalarse empresas como Innovat y puedan crear empleos aquí en el territorio. También apostamos por la financiación a ayudas a la, a, a la inversión, a la investigación, al desarrollo, a la innovación tecnológica. Apostamos con una fiscalidad inteligente. Yo creo que, para concluir, Castilla y León es una tierra de acogida, es una tierra amiga de las empresas. Castilla y León es una tierra de oportunidades, para los trabajadores, para quienes quieren instalarse aquí en Valladolid y en Castilla y León. Todos aquellos proyectos viables que generen empleo, que quieran crecer, que quieran innovar, que quieran apostar por Castilla y León, tendrán el apoyo siempre del gobierno de la comunidad. Yo creo que eh, esperamos que estos compromisos asumidos aquí en la mañana de hoy sobre este proyecto industrial sean una realidad más pronto que tarde, en cualquier caso, desde el Gobierno de Castilla y León, siempre vamos a ayudar para que esto sea una realidad y para que haya más realidades en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Para finalizar, eh, damos paso ahora a la proyección de un vídeo explicativo del proyecto de Innovat. Bienvenidos a Innovat. Esta idea started más de 20 años When I, as a 17-year-old boy, left uh, Slovakia for the U.S. I gave promise to my dad that one day I'll come back and uh, build a company that will put this country, this region on the map. This is how Innobad idea was created and I'm very glad that what we're able to do is to put together the two worlds that didn't speak together before. The world of technological breakthrough ideas with the world of infrastructure for which Slovakia and Central Europe is known for. And as a result, we're able to create a company that is now leading the way in the future of mobility. Innovat Auto is a battery research and development, manufacturing and supply company aimed at serving properly the parts of the market that are currently not well served by the mass manufacturers. Our R&D facility, which will include pilot production area in Vodoradi, is well developed. It will be complete and making first batteries in 2023. And the planning for the second site in Vodoradi is also well-advanced where we will be scaling up to gigascale production facilities as a next step towards our future expansion. At Innobad, we believe in sustainability of life. We believe that the Innobad cell is the heart of transformation of the industry, redefining the way we live, think and travel. Our cradle-to-cradle -cradle approach allows us to uh, look at sustainability across the value chain. We're bringing circular flow of energy into every aspect, from procurement of raw materials, to production, to recycling. Product is key to our success. Over the last two and a half years, we have developed our cell chemistry and had it independently tested for both safety and performance. We've shown to be market-leading across high energy density, range, life cycle and charging time. In addition to this, we are focusing on the premium automotive car sector, aviation, light commercial vehicle and buses. This combined with our strength and depth of our team across automotive, aviation, R&D and infrastructure allows us to be successful for the future. Partnerships is a key part of Inabat Auto's story and journey. We have selected partners that are not only prepared to invest in us, but they share our principles and our ways of working. Nuestra filosofía es que cada paso que tomamos conciencialmente es completamente responsable para futuro de la próxima generación. Nuestro futuro es eléctrico. Bienvenidos a Muchas gracias, el acto ha finalizado. Gracias a todos por su asistencia.